Más bienvenidos y bienvenidas a nuestros video tutoriales de Microsoft Teams. En este nuevo video vamos a hacer una exploración más detallada del menú contextual o menú de los tres puntos. Para este caso, eh, tengo mi sesión abierta en la aplicación de escritorio como asistente y en la aplicación web me encuentro como docente principal. Quiero que empezar mostrándole las diferencias en los dos menús así que voy a desplegar aquí en mi misma pantalla las dos ventanas como vemos la aplicación de escritorio tiene muchas más opciones que la aplicación web veamos rápidamente de qué se trata y cuáles son iguales tenemos la configuración del dispositivo al hacerle clic Básicamente, ¿qué vamos a encontrar? Información sobre eh, la forma en que estamos conectados al audio, conectados a, al video, probar si nuestro micrófono estaba funcionando y qué cámara estamos utilizando. Eh, si en algún momento sus dispositivos se encuentran fallando, esta es la sección donde deberían ir a revisarlos. Veamos la siguiente opción, Detalles de la reunión. Ya también la tenemos en la versión web mostrar detalles de la reunión aquí simplemente tenemos una información general sobre fecha y hora y también si deseamos invitar a alguna persona entonces aquí encontramos el vínculo para invitarlos tenemos también la opción de galería que en este momento pues se encuentra activada, pero pues como no tenemos más usuarios, únicamente nos vemos nosotros. La opción de galería básicamente va a mostrar a manera de mosaico las cámaras de todos los estudiantes que se encuentran conectados en este momento. Ahora tenemos unas opciones que en este momento yo tengo desactivadas porque estoy como usuario participante, que son la galería grande, el modo de conferencia, de qué se tratan estas dos, la galería grande va a mostrar absolutamente todas las cámaras de los participantes que se encuentran conectados, en el modo conferencia se va a hacer la simulación de que todos están sentados en un auditorio y se van a recortar las siluetas de las cámaras y vamos a verlos como muchas cabecitas ubicadas cada una en su respectivo asiento, estas opciones actualmente no las encontramos en la opción versión web. De igual forma tenemos la opción de prioridad desactivada, tenemos la pantalla completa tanto en nuestra opción de escritorio como en la versión web. Otra opción que solamente se encuentra en la versión de escritorio será aplicar efectos de fondo, esto lo que hace es recortarnos cuando aparecemos en cámara. Vamos a activar la cámara en este momento. Y aplicar efectos de escritorio. Lo que hace es cambiar mi escenario de fondo. Entonces aquí ya no tengo mi habitación, sino que estoy en en un paisaje voy a tener y voy a cancelar Sigamos estamos revisando otras opciones tenemos activar los subtítulos en vivo esta opción tampoco la tenemos en la versión web básicamente va a ser una identificación de todo lo que se está conversando y nos va a aparecer en la parte inferior, sin embargo hay que tomar en cuenta que actualmente solamente está esta versión de closed caption para lenguaje en inglés, el botón de iniciar grabación va a aparecer únicamente activado para el organizador de la sesión, incluso si eh, otros participantes están como moderadores. Aquí en este caso podemos ver que se encuentra desactivada. Recuerde que si usted inicia la grabación, debe finalizarla antes de cerrar su sesión, porque de lo contrario, esta va a continuar grabando. Y cuando salga de la sesión, siempre tiene que indicar finalizar la reunión. Y tenemos la opción de teclado de marcado. Esto es en el caso de que se quiera hacer una llamada y la opción desactivar video entrante que también está disponible en la versión web desactivar video entrante lo que permite es que cuando otros usuarios tienen la cámara activada y nosotros estamos teniendo una mala conexión activamos la opción desactivar video entrante para poder captar mejor la información que, que viene de fuera. Esta opción no desactiva la cámara de los demás, únicamente desactiva las cámaras que yo estoy mirando. Es decir, que ustedes no le están quitando la opción de cámara a sus estudiantes.